Como ejemplo de definición de estructuras repetidas en OpenSim, ahora vamos a ver la definición de una celda, la geometría bidimensional para, una, para el cálculo de celda de un elemento combustible simplificado de tipo MTR. Los combustibles nucleares de tipo MTR se componen de placas de aluminio que contienen el material combustible, contenidas entre placas de soporte de, de aluminio. Y entre las placas eh, existen canales que permiten la circulación de agua. Mirando un corte podemos ver esta región interna se denomina MIT, que contiene una aleación o una mezcla CERMET de eh, el que conforma el combustible, antiguamente uranio metálico, uranio aluminio, actualmente silicuros de uranio, uranio molibdeno, otras otros materiales. Eso está contenido en una vaina de aluminio y estas placas se encuentran entre placas eh, soporte que también son de aluminio. Esta definición que estoy mostrando acá en 3D corresponde a un benchmark que está definido en la tesis de Santiago Basana. Pero lo que nosotros vamos a utilizar es una celda un poco más sencilla, que está definida en el eh, Doc eh, del Organismo Internacional de Energía Atómica, el eh, TECDOC número 233, en el apéndice F. Este documento está dedicado a cálculos relacionados con la conversión de reactores de investigación de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento. Y en el apéndice F se encuentra la definición de un benchmark eh, para el cálculo de estos, de estos reactores. ¿no? Entonces están las definiciones de la geometría y de los materiales de distintos elementos combustibles. En particular hay benchmarks en eh, alto, medio y bajo enriquecimiento. Nosotros vamos a utilizar las definiciones de alto enriquecimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, definir los materiales en base al enriquecimiento, al contenido de uranio por placa y a la composición del de material de MIT, del combustible. Vamos a ir ejecutando las celdas. Vamos a definir un eh, material de agua, eh, el grafito no lo vamos a utilizar, eh, es para reflector, y eh, el aluminio que conforma el cladding y las placas de soporte. Utilizando esos materiales vamos a definir una placa combustible que va a ser el elemento base de la definición de nuestro elemento combustible, ya que el elemento combustible está conformado por 23 placas que se repiten. Acá lo graficamos. La definición de la placa se hace de tal forma que esté contenida la región del MIT, contenida la región del de cladding de la placa, pero... Tanto las placas soporte como el agua que lo rodea es, se extiende hasta el infinito. Esto permite que uno después pueda variar la separación de las placas y que la región intermedia siempre se encuentre llena de los materiales que corresponden. Entonces uno define primero una celda que contiene lo que uno quiere que se repita y después el pitch o la separación entre las placas se lo da en la definición del lattice que utiliza este universo. Definimos también una celda eh, uniforme de agua que vamos a utilizar como material para llenado de las regiones externas a nuestro látis Y luego definimos un elemento combustible como un arreglo de 23 placas, eh, todas iguales, utilizando el universo placa. Definimos el punto de eh, la esquina inferior izquierda, el pitch, aquí lo importante es el pitch vertical, <coughs> ya que el, el, la dimensión total en, en eh, el eje Y es eh, 8,05 centímetros y tenemos 23 placas, y <coughs> la definición eh, del látiz que corresponde siempre a la misma placa. Entonces con ese lati llenamos una celda de, que va a corresponder al elemento combustible normal, que es únicamente conformado de placas combustibles. NFE es Normal fuel Element. Y con eso tenemos ya el universo que eventualmente podremos utilizar para conformar el núcleo completo del reactor. Si queremos hacer un cálculo de celda de esto, tenemos que cortar esta placa mediante eh, el llenado de una celda que delimite los bordes eh, de la celda de cálculo esas eh, superficies van a ser eh, reflectivas lo que implica que esta celda se va a repetir hasta el infinito y esa celda con eh, condiciones de contorno reflejadas eh, se va a llenar con este universo que conformó el elemento combustible normal una vez que tenemos una geometría definida podemos llamar al graficador con esto estamos llamando ya el código, y el código verifica que la geometría esté funcionando bien. Y podemos llamar al código también para hacer un cálculo de celda. O sea, hacer un cálculo de autovalores con una determinada cantidad de, de partículas. Para el video la cantidad de partículas es chica, así que para que corra más o menos rápido. Por lo que la incerteza asociada al cálculo de criticidad es relativamente alta, de 200 pcm. Y de vuelta podemos mirar tanto la eh, convergencia del proceso, verificar que efectivamente sean aleatorias las incertezas, que no haya una tendencia de convergencia hacia arriba o hacia abajo, y también el histograma de los valores del K efectivo estimado por ciclo, para eh, verificar que el valor medio que se calcula al final corresponde a la distribución que estamos eh, observando.